Ese te enseña primero a, a conocerte, a reconocerte, a vincularte con los otros, a vivir plenamente lo que querés y sentís. Eh, transforma fundamentalmente este, los lazos, ¿sí? los lazos este, afectivos. Permite. este generar eh, redes saludables, eh, yo insisto mucho con la, pala la palabra feliz, eh, que es una palabra que se usa poco o que me parece que está un, poco, un tanto banalizada.